Si rey, ey, a quitarle la corona al rey.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 si me meto en la cocina, yo cocino. Después de esta, abriendo los ojos hasta los chinos. Sus hablamos nunca, ya nos fuimos. Yeah. me do